Hola Tauro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este tu espacio de sabiduría Ancestral, un espacio en donde venimos a entregarte esta guía maravillosa de tus arcángeles, para que conozcas cómo está la parte económica, tu parte de generación de abundancia, cómo es que te estás moviendo y te invito a ponernos en esta disposición, en esta apertura, para que a través de estas palabras, a través de las cartas, ellos puedan comunicarse contigo, y te pueden llevar esta respuesta que estás buscando, Tauro. Vamos a empezar. Fíjate que estos momentos, estos últimos días que hemos estado viviendo con movimientos, hablando con personas, posiblemente tuviste que eh, mostrar realmente tu yo. Y esto es muy bueno. Tu autenticidad es lo más importante en la vida y a eso viniste, a ser auténtico, auténtica. Así que vamos a ver qué es lo que te dicen el día de hoy tus arcángeles en la parte económica. Tienes el estímulo, tienes el hogar boca abajo, tienes la carta atrapado en el barro boca, eh, boca arriba, en tu presente. Tus resistencias, tienes la congelación, tienes abrirte de par en par, tienes... Tomar una decisión boca abajo Bien, vamos a empezar a clarificar esto En un momento vamos a sacar tres cartas más Bien, ¿qué es lo que pasa en estos momentos en tu presente económico, Tauro? Estás viviendo diferentes estímulos Estímulos como Por un lado puede, haber, puede ser que se haya cerrado un ciclo Con empresa o con socio o con cliente importante Te dicen que esto fue necesario para que tú pudieras como quitar esa energía que te estaba estancando hacia nuevas formas de generar ingresos, ¿ok Tauro? Entonces, si tú viviste esto, no te preocupes, confía en que eso fue para tu mayor bien, porque así es, en la vida todo lo que estamos viviendo, todo lo que están viviendo, es un empuje hacia su evolución. A veces, dependiendo tu nivel de resistencia a avanzar, es como tú lo sientes. Sin embargo, el empuje todos lo estamos viviendo. ¿Ok? Es como, es como cuando te dan esta patadita de la buena suerte, de repente, si tú te resistes, pues no va a ser una patadita, sino un patadón, ¿no? Para que avances. Entonces, trata de trata de fluir con estos cambios ahora por otro lado si esto no ha sucedido en tu vida estás recibiendo estímulos importantísimos Tauro también para que le des una vuelta, un giro creativo a la forma en la que estás generando ingresos y a qué se refieren con esto en la vida todo avanza y con la tecnología la vida avanza 300% más rápido, pareciera, ¿ok? Sin embargo, como seres humanos requerimos avanzar, estar actualizados, saber qué formas hay, saber que las nuevas formas de generar ingresos te permiten llevar una vida eh, como la que posiblemente siempre has soñado viajando, trabajando en diferentes lugares del mundo porque lo puedes hacer ahora en línea. ¿Ok? Entonces te están dando esta, estas, estos como flashazos de, mira, por aquí te puedes ir, o pícale por acá. ¿Para qué? Para que tú mismo, tú misma vayas generando estas posibilidades, las vayas tomando. ¿Ok? Ahora, también en tu presente, pareciera que ante todo este movimiento que estás viviendo, no encuentras un lugar en donde sí quedarte. O sea, como si, como si anduvieras vagando por la mente, por la vida, por los pensamientos, y no encuentras este lugar de aterrizaje. Te dicen en este momento que hagas una pausa, porque en tu pareciera que como no sabes hacia dónde, te sientes como atrapado en el barro, como viendo que todo el mundo se mueve y tú como si estuvieras detenido por algo, o detenida por algo. Y entonces te dicen. Recuerda que siempre estás en casa. Casa es el lugar en donde se encuentra tu corazón. Y en este sentido, en la parte económica, justamente te piden que en esta pausa, en estos momentos de pausa que estás viviendo, experimentando, entres en ese corazón, entres en esa conversación contigo mismo, contigo misma, porque a partir de ahí vas a despertar ese verdadero potencial que está ahí dentro de ti y te vas a permitir generar formas e ideas creativas que vas a poder poner al servicio de la humanidad, al servicio de quienes te rodean y eso te va a resultar en ingresos económicos. ¿Ok? Si tú tienes una empresa o eres un emprendedor o emprendedora, estas nuevas ideas es importantísimo, Tauro, que sí o sí las pongas en práctica desde ya. ¿Y cómo las vas a poner en práctica? Primero, baja esas ideas. Escríbelas en un papel. Júntate con tu equipo. Exponlas y entonces revisen cómo las pueden empezar a poner en práctica. Porque esas ideas, Tauro, que te están llegando, no solo van a ayudar a tu equipo, sino que, van a ser, van, sino que pueden ser... Eh, Pueden expandirse y ser usadas por mucha gente Y eso en el ciclo de la abundancia es una ganancia increíble para ti Si haces eso ¿ok? Anótate todas estas eh, ideas, pones en práctica Si estás en una empresa, igual te estás dando cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar puedes empezar a ponerlas en práctica en ti mismo, en ti misma y una vez que las personas a tu alrededor se den cuenta de lo beneficioso que son estas ideas se van a empezar a expandir como este de boca en boca ¿no? de, ay mira, Tauro está haciendo esto y le funciona y se ve padre porque se ve como más práctico y como que se ve que le está sobrando tiempo para hacer sus cositas entonces, Tauro, pásame tu técnica y entonces lo compartes y poco a poco te vas a ir abriendo esta estas puertas en esta empresa en donde te encuentres Para brillar y para nuevas promociones Ok, solamente es importante que te permitas escucharte Ahora no te resistas a esta parte que tienes aquí En resistencia la carta congelación, se amarra mucho con esta que tienes atrapado en el barro Pareciera que no estás avanzando, sin embargo lo que te invitan es justamente a conectar contigo, a escucharte, a hacer una pausa. No está pasando nada, solamente que en el mundo terrenal nos enseñaron y aprendimos que todo aquello que pareciera que se estanca es porque algo estás haciendo mal. Y no, los arcángeles el día de hoy te dicen, esto que pareciera que está detenido es para que nos permitas entrar contigo y en equipo actuemos. Entonces se te invita en estos momentos a abrirles la puerta para que te guíen. Y mira, la verdad es que ellos siempre están dispuestos y les pone muy felices, muy contentos saber que pueden apoyarte. Ellos no entrarán hasta que tú se los permitas. Así que te recomendamos que les abras las puertas para que entonces te des cuenta que puedes brillar estés en donde estés, en la forma en la que estés, Puedes brillar y generar mmm, diferentes fuentes de ingresos Puede ser que tú me digas Oye, yo Tauro en este momento no tengo un solo peso Para generar ingresos y para poderme mover Y con esta carta te dicen Tomar una decisión es importante que Antes de decir el no tengo Que es una creencia limitante Te preguntes el cómo puedo como sí puedo. Y sobre eso te vayas en esas decisiones. Ok, si tú eres de las personas que en este momento no cuenta con un empleo, no cuenta con un recurso económico, con un ingreso o fuente de ingreso, te invitan a hacerte esta pregunta. Como si sí puedes. Pídeles ayuda. Pid a quien tú en, el, en lo que tú creas, llámese Dios, Universo, Ángeles, Arcángeles, Hadas, pídeles ayuda. Diles muéstrenme, estoy abierto a recibir los mensajes para que me muestren cómo si sí puedo generar estas fuentes de ingresos y esta pregunta, Tauro, aplica a si tienes una fuente de ingreso una empresa así si no la tienes, porque de esa forma la creatividad te está llegando ¿ok? no te resistas a pedir ayuda toma decisiones, revisa cómo sí se puede una vez que tú trabajes con estas resistencias y tomes la decisión de soltarlas y dejarte guiar, te dicen, eres un líder nato, Tauro. Escúchate para que se despierte ese liderazgo en ti, y para que sea transmitido hacia los demás En esta carta hay muchas personas O bueno, en este sentido hay animalitos, hay unada Que van camino hacia, como si siguieran al líder, ¿ya viste? Hay muchas personas que creen en ti Que saben y que pueden ver tu potencial Que hoy no puedes tal vez ver de ti mismo Por eso te piden que entres en comunicación contigo En, en esta meditación porque hay muchas personas que creen en ti, que confían en ti y que estarían dispuestas a apoyarte en nuevas ideas si tú se los permites. Dales esa oportunidad. Una vez que tú te des cuenta del gran líder que eres en la vida, te darás cuenta también que hay que trabajar en la principal intención de la vida, que es la paz. Mientras tú tengas esta certeza de que quieres vivir en paz, todo se va a abrir. Okay, lo que Te vas a ir por lo que te da paz Me da paz vender autos Porque soy bueno con los autos Porque le conozco Porque sé que requieren Porque sé que la gente busca Comodidad, confort, practicidad eh, No sé Todo lo que buscamos en un auto Y soy bueno Me voy a ir por ahí Porque aparte me encanta ver a la gente Que disfrute manejar Esa es una intención de paz ¿Ok? Esa es una intención desde tu alma Lo que te encanta Y con esta carta te dicen Lento pero seguro Date una, una oportunidad De estar en paz De respetar el proceso natural De la vida que es muy diferente a tus tiempos Deja que sucedan las cosas Solamente se requiere tu 1% Y tu 1% es conectar contigo Dar tu 100%, que es hacer, no, no irte como a acostar todo el día esperando que todo llegue, sino caminar, tomar decisiones, recibir los mensajes, pedir ayuda, actuar, irte en la acción, permitir que suceda. Y entonces, en el momento justo, en el momento que no te esperes, te va a llegar esta idea esta oportunidad de nuevos negocios ok y finalmente tauro tienen para ti este mensaje suelta todas aquellas creencias limitantes que tienes de ti mismo de ti misma es el momento de un nuevo comienzo un comienzo con paz un comienzo con autorresponsabilidad amor propio y entrega creatividad si no funcionaron algunos negocios, si no funcionaron algunas empresas, ya, esas ya no están en ti. Tú no eras esas empresas, tú no eras esos negocios. Tú eres hijo o hija de ese poder superior en el que tú creas. Tú eres digno o digna de la ayuda divina a través de estos seres maravillosos de luz que son los arcángeles. Suelta esas creencias limitantes de ti mismo, de ti misma, para que puedas generar nuevas ideas y se puedan monetizar. Tauro, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y nos vemos en tu siguiente video. Gracias.